It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two. Bueno, yo soy Cristina, Cristina Feroi, veterinaria, homeópata y vengo a hablar de lo que es hoy en día tener una mascota lo que significa tener una mascota en Barcelona, en una ciudad, en un piso o, o en una casa, pero de una manera un poco más restringida, ¿no? de, más que en el campo, de lo que antiguamente era tener un animal de compañía. Y es un poco cuestionar qué significa tener una mascota un animal de compañía, que nos efectivamente nos acompaña durante toda su vida o durante la nuestra hasta que alguno falta. Y quería comentar pues, las cosas que han cambiado, ¿no? de, en, sobre todo en estos últimos años. Desde que yo empecé a estudiar la carrera y cómo se vivía la profesión, a cómo se vive ahora. ¿Mm? El, claro Yo ahora tengo una consulta que solamente trato con homeopatía a los animales. Y claro, me encuentro muchos casos de animales que, que vienen con problemas, con patologías, con comportamientos un poco extraños, que la mayoría de los casos están relacionados pues con, con cosas que nosotros les hemos hecho y que les han provocado esas patologías. Cosas que les hemos hecho, la mayoría de las veces, sin saber que estamos haciéndolo bien o mal, que lo hacemos con el mayor de los cariños, ¿no? porque es nuestro animal y lo queremos, pero mmm, que por, por cómo se está trabajando hoy en día, pues quizá no es la mejor forma. Eh, veo muchos casos que después de una castración pues hay problemas, hay problemas de piel, hay problemas de artrosis tempranas o artritis, eh, cambios de comportamiento, que el animal deja de ser el que era, porque pues, una castración es una castración completa, es una eliminación absoluta de todo órgano genital, masculino o femenino. Y claro, eh, el animal que antes estaba entero, pues ahora le falta una parte muy importante de lo que es, y entonces eso repercute mucho luego en su salud. Y, y claro que hay animales castrados que luego no tienen síntomas o tienen patologías, pero muchos de ellos sí que desarrollan enfermedades, problemas, eh, comportamientos extraños, acobardados, sin saber muy bien cuál es su sitio o, o en el mundo, sin, sin entender muy bien qué pasa. ¿no? Eh, y, y problemas también derivados que, que ya directamente se sabe, patológicos. Y este, y este hablamos de la castración ya gracias a Dios ahora está prohibido cortar orejas y rabo pero esto era una práctica muy habitual durante muchísimos años en mucha raza se ha cortado orejas, se han cortado rabos porque es más estético porque el perro estaba más mono no y no por otra cosa, es porque estaba más mono eh, sí que es verdad que los perros que se utilizaban en peleas pues claro, tener la oreja larga o el rabo largo eh, es un punto donde el otro perro puede atacar más fácilmente al adversario. Y entonces, en las peleas de perros, se aconsejaba que los perros que iban a luchar tuviesen las orejas cortas y el rabo corto. Era un punto menos de dolor y de, y de acción. Pero bueno, esto es otro tema de las peleas de perros, ¿no? Que no debería haber, no deberían existir, ni al menos provocadas por el hombre para... ...para su disfrute... ...no debería ser así... ...entonces ahora gracias a Dios está prohibido... Eh, la, ...los perros ya van... Ya no, no, ...ya no pueden cortarse las orejas... ...o el rabo... ...a no ser que haya problemas físicos... ...reales, patológicos... ...con, con, con, con la oreja o con el rabo... ...no más... ...pero ahora pues ya no, no se puede... ...menos mal... ...pero igual que eso pues muchas cosas... ¿no? El, ...eliminar el espolón de decir, bueno, como el espolón es algo que hay que cortar continuamente y a veces puede provocar problemas porque si va corriendo y, y se roza con algo pues eh, el espolón es como el... Eh, bueno, es un dedito que tienen un poco más arriba, con una uña eh, cuando están en el campo se utiliza para agarrar mejor cuando están trotando, galopando de, para subir, trepar, pues, para el movimiento va bien si no se mueve mucho el perro, no se ejercita mucho, eh, claro, las, eh, las uñas sí que se acaban limando con el movimiento, pero el espelón al, al quedar un poco más alto, a no ser que sea un perro pues que suba montañas, corriendo, que juegue mucho fuera, que, es, que sea muy activo, pues el espolón acaba creciendo y claro, la uña pues, hay que cortarla, hay que ir cortando el espolón. Si no se va cortando, pues va creciendo y bueno puede hacer daño. Y claro, el espolón, como es muy pequeñito y tiene un poco de movilidad, si se engancha o algo, pues es verdad que se puede arrancar. Pero esto es una posibilidad de que ocurra. No, no siempre tiene que ocurrir. No, no, no es obligatorio. Puede ser un, es un accidente. Entonces, no es necesario cortar el espolón a los perros. Siempre. No, no hace falta. No es necesario. Igual que los gatos... Eh, para que dejen de arañar nuestro mueble tan maravilloso, pues eh, les quitan la uña. Pues, ostras, yo creo que antes que eso hay que probar mil cosas para evitar que esto ocurra, eh, porque eso es una mutilación, volvemos con las mutilaciones, que es, es absurdo, ¿no? Eh, son sus armas, eh, para ellos es súper importante, es su forma de protegerse del mundo, eh, y de, de, de poder salir corriendo, agarrarse bien, pegar un salto enorme y, o subir un árbol y protegerse o cazar, que, que un gato caza, es, es su instinto. Entonces claro, si le quitamos la uña, pues ¿en qué se queda el gato? Pues se queda en, en menos gato, él se siente menos gato, él se siente diferente. Entonces, claro, tendría que estar muy justificado el, el eliminar las uñas. Pero muy justificado es muy justificado. No porque rompa nuestro mueble. Si van a romper nuestro mueble, pues igual no debemos tener un gato. Es, es un poco la elección que hay que... O tener otro tipo de gato. ¿Mm? Todo es muy discutible. Yo doy mi opinión. <risa> claro, esto, yo doy mi opinión. que el, Porque me da rabia el pensar pues, que, que hacemos cosas con ellos nosotros... Y ellos tienen derecho también a, a su cuerpo, ¿no? Entonces, yo entiendo que se rompan muebles y que sea una pena y, y ¿qué haces con el gato? Porque claro, ya vive contigo, no puedes eliminarlo de tu vida. Y tampoco quizá puedes dejarlo suelto porque pobre ya no sabrá sobrevivir. Pero hay que intentar que ese gato deje de arañar esos muebles y arañe otras cosas. Si, si el gato araña otras cosas, pues igual ya no es necesario arrancarle las uñas. Y un poco es eso. Ya otro tema es que sea un gato agresivo, que nos ataque y que nos arañe. Y entonces ya hablamos de otras cosas, de, de otras situaciones más complicadas. Pero si es solo por el mueble, pues buscar alternativas. Buscar otras opciones. Entonces yo recuerdo cuando hice la carrera... ...que hace ya mucho tiempo, hace 25 años... ...que vamos a hacer la promoción... ...y claro... ...cuando nos hablaban de castraciones... ...pues siempre eran muy justificadas... El, ...la rutina del veterinario no era castrar... ...ni mucho menos... Eh, ...solamente se castraba en el caso pues de que... ...se viera que había una patología muy... ...que persistía, un tumor... ...algo que hacía peligrar la vida del animal... ...y entonces está peligrando la vida del animal... pues quitamos lo que, lo que está haciendo el daño y, y, y tratamos de que ese animal sobreviva, ¿no? ¿no? Sí que en esa época ya había mucha protectora, en las protectoras se castraban los animales, se entiende que es para el control de, de la superpoblación y sobre todo para el control del, del abandono tan masivo que hay de animales en, en este país, bueno, y en otros también, ¿no? Pero en este país hay mucho, mucho abandono de, de animales, ¿no? Y entonces sí que evitas un poco que haya perros malviviendo o que haya camadas que luego no consigues colocar de ninguna de las maneras. Entonces ahí sí que se entiende la, la castración, al menos desde ese punto de vista. Se puede entender, yo lo puedo entender, aunque me, me cuesta trabajo porque me parece duro para el animal. El, el, el por qué hablo hoy es básicamente por eso, porque cuando... ...cuando ves que hay efectos, muchos... ...hay perras que las castras... ...y tienen pérdidas de orina ya para el resto de su vida... ...¿por qué? Pues porque se toca el urete... ...porque se tocan tejidos... ...porque cambian todo lo que estás moviendo... Y, ...y esto es una patología que se sabe... ...que cuando tú vas a castrar, esto puede ocurrir... ...hay un porcentaje de perras que... ...tienen pérdidas toda la vida... ...y, y es terrible, porque pobrecita... ...va teniendo pérdidas, te hablo de fisiológicamente o patológicamente cosas asociadas. Eh, cuando hay castración, es verdad que hay, una, hay un porcentaje de perros que presentan artritis y artrosis antes de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no están las hormonas, eh, que ayudan a fijar el calcio en los huesos, al movimiento, a las articulaciones. Hay una serie de cosas que cambian, cambian muchas. El tema alimentación, los animales castrados, todos, todos engordan. Y es verdad, te aconsejan mucho ejercicio, pero tú puedes darle mucho ejercicio, piensos con dietas especiales, súper estrictas, los tienes rogándote comida, persiguiéndote por casa, porque están con hambre, porque en el fondo tienen una ansiedad y la ansiedad viene derivada a que ya no están enteros, les falta algo, les falta algo. Entonces, Esto es lo que viene de forma inmediata, eh, pero la base es esa ansiedad. Eh, yo he visto perros castrados que se acobardan han perdido su, su virilidad entre comillas su, el, el ser un perro entero fuerte, potente y aquí estoy yo y es así, y con las perras igual es, es así Yo me ha pasado, eh, paseando con mi perro eh, paseaba habitualmente con otro perro que tiene 5 o 6 años y han decidido castrarlo este año por muchas razones me parece bien, es su decisión, su opción, ¿qué le vamos a hacer? Pero el perro, que tenía un comportamiento determinado, ahora ya no lo tiene. Y no lo tiene. Y cuando vamos al parque y me encuentro con este perro, el perro al ver al mío, que no está castrado, eh, se acerca a su dueño, se va debajo de sus piernas. Está acobardado. Antes no lo hacía. O sea, una cosa es la castración, otra cosa es la esterilización. La esterilización, ¿qué ocurre? que en el ser humano se hace pues la ligadura de trompas o la vasectomía, porque lo que pretendes es que no haya espermatozoide fuera de su sitio, ¿eh? ni que el óvulo caiga donde tenga que caer. Entonces, son como impedimentos físicos. Eh, en un animal tú no estás buscando que sea estéril. Lo que estás buscando es que cambie el carácter la mayoría de las veces. Por eso se hace una eliminación completa. Y completa en una hembra es útero ovarios y en un macho es testículos. Es así. Entonces, el cambio que ha habido en estos 25 años es que cuando, cuando tú ahora vas a un veterinario a que te vacune al perrito porque tiene la edad de vacunaciones y tal, te recomienda ya la castración. Lo primero que te dice ¿lo vas a cruzar? Entonces, si lo vas a cruzar, no te dice nada. Pero si no lo vas a cruzar... Dice, cástralo, y cuanto antes mejor. En general, no te hablo de todo lo veterinario, ¿eh? hay, hay mucho veterinario y hay muchos que no recomiendan la castración, pero hay otros que sí. Es, si no lo vas a cruzar, cástralo. ¿Por qué? Tiene sentido algo. Eh, son frustraciones en el macho pues dos veces al año, pues cada vez que las hembras que hay alrededor en el entorno están en celo, pues el perro quiere, necesita, ¿eh? Y entonces si no consigue montar una o dos veces al año una hembra, son frustraciones que se van acumulando. Las frustraciones eh, pueden provocar a medio y largo plazo problemas eh, genitales, tumor en el testículo y está comprobado que si un perro pues, no monta hembras una o dos veces al año, a cierta edad puede tener eh, problemas en el testículo, eh, problemas genitales básicamente y en las hembras igual, si una hembra no es madre... No, bueno, no es madre, no es madre, entre comillas. Si no pare, si no pare ¿eh? y cría durante un par de meses a, sus, a su cachorro, pues también puede tener problemas. Problemas en las mamas, en los ovarios o en el útero. Depende. ¿Mm? Y, y eso está comprobado, que a más edad, pues si no está cruzado... entonces Por eso te preguntan, si no lo vas a cruzar, pues casi es mejor que lo castres. Y te recomiendan a edad temprana porque... Si un macho o una hembra no, no sabe lo que es ser macho o hembra, eh, como que luego no lo echará de menos. Pero la biología es la que es y, y sí que echa de menos, no el ser padre o madre, sino el, el no tener lo que le falta, ¿no? lo que le hemos quitado. El animal. La otra parte es el comportamiento. Cuando ven que un animal es un poco territorial, un poco fuerte, un pelín agresivo, te recomiendan la castración porque al no tener el factor hormonal baja, baja el tono, baja, se calman, se tranquilizan, el animal no necesita conflictuar con otros animales porque ya no compite con otros machos, porque ya no va a montar a la hembra y tampoco las hembras compiten con otras hembras porque no van a gestar. Entonces esa competencia elimina con lo cual el carácter agresivo entre comillas o territorial desaparece. Entonces, es un tema de comportamiento, es un tema físico. Por comodidad, es muy fácil. Que ahí hay, el, el punto es hasta dónde somos responsables cuando tenemos un animal en casa. Si realmente nos importa y nos interesa su bienestar, o que se molde 100% a nuestra vida. Y 100% a nuestra vida es que, oye, que nos deje hacer nuestra vida y que cuando queremos darle unos mismos los damos y ahora nos vamos de paseo con él porque me apetece que me dé el aire, y así de paso el perro pasea, o, o cómo lo vivimos con él. ¿Mm? Que un animal no es solo, eh, tengo un animal, es que es mucho más, es mucho más. Yo tengo tres hijos y un perro y siempre digo que mi perro es mi cuarto elemento, es el cuarto elemento, no es mi hijo ni mucho menos, pero es el cuarto elemento, porque es una, es una responsabilidad, es mi cuarta responsabilidad. Y es así. Es una responsabilidad para los paseos, para las comidas, para el, el bienestar en la casa, el equilibrio, el, el cómo se interrelaciona con, con mis hijos, conmigo, con mi marido, con el vecino, con el portero, con, con el barrio. El, si me voy de vacaciones, pues, ¿qué hago con mi animal? Pues yo ya pienso dónde me lo llevo. Pues no lo voy a dejar, pobrecito. Y si me lo tengo que dejar, pues a ver con quién lo dejo. Porque estas otras, muy importante. ¿Dónde y con quién lo dejo? Pues en la consulta veo justamente eso, que los animales conflictúan, conflictúan mucho en función de las cosas que, que viven a su alrededor, del entorno que hay en su casa. Eh, tanto gatos como perros, de, con, con quién están viviendo, la situación de la persona con la que viven o de la familia con la que viven, de... ...de su pequeño mundo de alrededor... ¿no? ...del pues el parque donde van... ...las calles... ...los vecinos... Mm, y, ...y eso es muy importante... ...porque los animales conflictúan igual que nosotros... ...pues claro, si lo castramos con 7-8 meses... ...¿qué ocurre? ...que el animal todavía no es adulto... ...entonces se queda infantilizado... ...porque no acaba de hacer su desarrollo completo... Pues, ...físicamente puede terminar de desarrollarse... ...pero... Mm, ...no mm, no ha pasado la fase de maduración. Entonces, en muchas ocasiones, estos perros son como muy infantiles. Aunque estén más calmados, porque no están las hormonas, y están como más relajados, y duermen más, y comen más. Pero son como más infantiles, en muchos sentidos. No han acabado de madurar 100%. Entonces, el, el que es mejor, castrar antes de la primera regla, la, la primera... ...en la hembra o después, casi mejor no castrar, ¿no? Pero bueno, pero ante la duda, pues, es un poco, damos vueltas sobre lo mismo. En los gatos ocurre igual, claro, un macho, un, un gato macho, ¿qué ocurre? El, el gato necesita marcar su territorio, es básico, porque el gato es territorial y es mucho más de la casa donde vive que del dueño la mayoría de la PC estará ligado emocionalmente con el dueño de mil formas, pero está muy ligado mucho más a la casa a la casa donde vive y al, al, al espacio que comparte con otros gatos con, con sus dueños si puede salir al jardín fiesta mayor, ojalá un espacio para salir, jugar intentar cazar un pájaro o un ratoncillo, lo que pille eh, claro si el gato tiene espacio, marca el espacio, porque marca los límites de su espacio. Si el gato no tiene espacio y solamente está en casa, pues marca la casa y hace pipí, y hace un pipí que huele muy mal, porque además son dos gotitas ping, que caen y huelen, porque él está seguro en su espacio, en su territorio. Claro, es un fastidio. Lo es. Yo he tenido un gato macho que marcaba, Holling, eh, como Lía. Que necesitan este tipo de gatos? Porque no todos marcan y marcan tanto, porque suele ser pues, los que son un poco más territoriales. Necesitan espacio. Necesitan que les abras la ventana, la terraza, que poder salir por los terraos. Necesitan moverse y volver cuando quieran. Es un tipo de animal que es necesita más libertad. Y entonces deja de hacer pipí dentro de casa, para hacerlo fuera, básicamente. El pipí lo hacen en su sitio, que son muy limpios y tal, pero lo que es el marcar, dejan de marcar en casa, si tienen aire y espacio. Hay otros gatos que no marcan, pues porque no tienen este carácter territorial, que cada gato es como es, igual que cada perro es como es, igual que cada uno de nosotros somos como somos, cada uno tenemos nuestro, nuestro puntito y, y, y nuestro carácter, ¿no? Siempre hemos convivido de otra manera con los animales, o al menos siempre habíamos convivido de otra manera. El... Siempre ha habido animales alrededor, de hecho a, a, en la ciudad hay palomas, hay ratas, cada vez hay menos gatos. Yo voy por la calle y yo no veo gatos, no hay gatos, no, no lo hay, sin embargo veo ratas, Ya, pero yo veo ratas. Porque veo ratas en mi barrio. Hay ratas así de grande. Que seguramente hace unos años había gato y no se veían la... porque estarían un poco más escondidas. Si hay gatos, las ratas siguen estando porque están. Pero pero no no se ven. No se ven porque están cada uno en su sitio. Porque saben que si salen, pues hay que voy. Ahí tengo unos cuantos gatos que me van a perseguir. Si no hay gatos, tienen más espacio. ¿Y convivimos con gaviotas, con mirlos, con un montón de gusanos, de cucarachas, de insectos, a ver, eh, pero es curioso, no castramos a la rata, pero castramos a los gatos. O sea, no, claro. Pues a mí no me gustan, no me gustan, porque eh, tienen efectos adversos. Hay una sobrevacunación, se vacunan de enfermedades que no es necesario. Eh, y se vacunan mucho mucho y la vacuna al final eh, es como un mini ataque al cuerpo eh, que te, sí que te inmuniza frente a algo de lo que estás vacunando pero en ese, durante una temporada tú estás más flojo también es, es como un, es un ataque a tu sistema de energía eh, y sí que producen eh, efectos adversos el problema es ese. Hay algunas que son obligatorias, otras que no. Entonces, por ejemplo, eh, la rabia, desde mi punto de vista, no hay que ponerla. Es una, es una vacuna que es fuerte, que es fuerte, y estaría muy justificado en un sitio donde haya rabia. Eh, que haya rabia activa. Aquí hace mucho tiempo que no hay rabia. ¿Mm? Eh, el tema de la leishmaniosis la vacuna de la leishmaniosis esto es súper bueno, hay una controversia brutal, porque uno que no funciona. Yo he visto perros vacunados de Lismania con leismania. O sea, les ha picado el mosquito igual y vienen con la leishmaniosis y no ha funcionado. Y dos, mata. La vacuna mata un porcentaje de animales importante. Es peligrosa. ¿eh? Eh, ...reacciones además directas... ...que se pueden eh, medir... ...de esto ha pasado... ...he vacunado tal día y al día siguiente tal... ...reacción fuerte... ...hay una serie de vacunas que no hay que ponerlas... ...y no son necesarias... Eh, ...sí que... ...parvovirosis... ...es un tema que es complicado... ...que es difícil... ...que se te lleva un cachorro en dos días... ...el moquillo se te lleva el cachorro en dos días... O sea, hay una serie de vacunas que cuando son pequeños sí que pueden necesitar. Pero luego, si el animal está sano, está fuerte, eh, hace una vida normal, equilibrado, mueve, sale, entra, yo creo que no hace falta más. Yo creo que con las, el, el, el primero para evitar estos momentos de debilidad cuando son cachorros, quizás se justifiquen las básicas y luego ya. ¿Y gatos de casa? ¿contra qué los vacunas en casa? Sí. Bueno, no, pero soy yo. los ¿Pero de qué? ¿De qué, por ejemplo? Eh, la... Faucitis, que esto les pasa muchísimo a los gatos. La faucitis, que es... Le llaman faucitis... Bueno, pero bueno, las fauces del, del gato, ¿no? Que son... Eh, bueno, una gingivitis, o sea, una inflamación de encías... Con, que sangran, que se llagan, que duele muchísimo. Hay vídeos por internet, y yo, y yo he visto algún gato en mi consulta, de dolor horroroso, de, de llorar, o sea, de, del gato llorando, del daño que le hace la boca, ¿no? Saltos, se vuelven locos. Dicen que es un virus. Y que es un virus que se produce porque de pequeño no le habías dado... Eh, eh, no le habías puesto le, la vacuna. Y entonces, el, el tema es que hay muchas formas de ver las enfermedades, hay muchos tipos de medicina, hay muchos tipos de medicina. Eh, si, la medicina que yo conozco, a mí lo que me dice cuando un gato tiene faucitis es que este gato está luchando por conseguir algo que no acaba de conseguir, que intenta atrapar algo con la boca que no atrapa que esto es lo que explica Hammer ¿eh? en la nueva medicina germánica eh, no llego a atrapar el bocado o cuando lo atrapo me falta, es un problema de bocado eh, y conflictúo continuamente en la zona de la boca ¿por qué? un gato, y esto también ocurre y tú lo verás, tú a tus gatos seguro que les dejas la, comi la comida a un gato tienes que dejar la comida. Ellos se dosifican solo. Y es súper importante para ellos dosificarse solo. Si tú a un gato le das y luego le quitas, es un bocado que no ha comido. Entonces, una de las formas de tratar la faucitis es modificar el comportamiento. La comida siempre va no. Si es que conflictúa por la comida, si el bocado que quería dar el animal es por la comida... En otros gatos que yo he visto son gatos que quieren cazar y no pueden salir fuera. Y a lo mejor desde la ventana están viendo los pajaritos. Y están conflictuando porque están viendo los pajaritos y quieren ir a cazar, pero no pueden salir fuera. Eh, a este gato sería importante abrirle la ventana. O comprar un pajarito. O comprar un pajarito. Para que se lo coma? No, para que el pajarito huele intente cazarlo. O sea, al final, el, el, es, un, es un poco la vida, ¿no? lo, que el, lo que el gato quiere. También es su propia biología la que le marca cómo conflictúa. Entonces, no podemos olvidarnos que el gato necesita seguir sus instintos biológicos primarios. Ellos tienen miedo, ellos necesitan alimentarse, se han alimentado toda la vida cazando les gusta vivir en manada porque sienten la protección de la manada y se reproducen y luego mueren. Entonces hay que darles la oportunidad a que ellos, aunque estén en casa, biológicamente sigan su ciclo. Porque si nosotros cortamos el ciclo biológico, ahí aparece algo. Ahí aparece algo. Siempre. A ellos y a nosotros. ¿No? Eh... La mayoría de las veces, ¿qué ocurre con, con los gatos que conflictúan tanto con la faucitis? Se cronifica muchísimo lo que Hammer llamaría los raíles. ¿Por qué? Porque no consigo la comida, la consigo. Resuelvo el conflicto. Pero entro en conflicto activo en el momento en que vuelvo a no conseguir la comida. Se comienza la ulceración. Cuando consigo la comida, empieza la fase de reparación. No consigo, consigo. No consigo, consigo. Me dan la comida, no me la dan. Salgo a la calle, no salgo. Eh... Si tú tratas de ver qué es lo que le está pasando a ese animal y por qué está conflictuando, qué es lo que no acaba de llevarse a la boca, puedes tratar de resolverlo. Pero si no encuentras el qué es lo que no se lleva a la boca, es muy difícil de resolver. Mucho. Y la veterinaria convencional con fármacos no lo resuelve. Normalmente son corticoides, bueno, un montón de fármacos. Con homeopatía se trata con muchos remedios, pero la forma ideal es ver qué está ocasionando el conflicto, que se repite continuamente y que le hace entrar al animal una y otra vez en, en, en esa historia suya. Y es, es un poco así. Y con eso muchas cosas. El tema de la alergia, ostras, parece mentira, de, todos los perros tienen alergia. El, muchísimos, alergias de piel, con unas son úlceras, otras eh, que se descaman, eh, llagas o infecciones con pus porque me descamo, pero luego hay una sobreinfección, al final es todo un tema de contacto, de, no tengo el contacto, recupero el contacto. Mi dueño se va de vacaciones y me deja en un lugar en el que no estoy yo muy a gusto y a lo mejor es que ni me lo han explicado y, y, y a lo mejor se va mucho más días de lo normal. falta de, de contacto. Totalmente, totalmente. No, todos los perros conflictúan por lo mismo, porque cada uno es como es, no nos olvidemos. Hay perros que hacen su conflicto por falta de contacto y otros que no, porque el contacto para ellos no es tan importante, les importarán otras cosas. Pero si su historia, su rollo es el contacto, que tienen una unión muy de contacto con el dueño, cuando el dueño no está, si es lo habitual de me voy por la mañana a trabajar, y luego vuelvo, te paseo, me voy por la tarde a trabajar, y luego ya vuelvo, tal... O me voy el fin de semana, no pasa nada, te quedas con mi hermana, o con mi tía, o con el vecino. Ahora si sí me voy 15 días y te dejo, no sé, muy bien, una casa rural, fantástica, maravillosa, cuidando a los animales, fenomenal, tal, tal. Seguro que lo hacen, fenomenal, seguro. Seguro, y que le dan paseos por el campo, y no sé qué. Pero si ese perro es de los que necesita el contacto con el dueño, en la etapa en la que deja de tener el contacto, se produce un adelgazamiento de la piel, una ligera ulceración puede ser, y cuando se recupera el contacto y el perro vuelve con el dueño, se resuelve ese conflicto, ya te tengo, y se produce un engrosamiento de la piel, una dermatitis, más o menos severa o grave, en función de cómo lo haya vivido el animal, de, de, de lo mal que lo haya vivido. ...aunque te digan... No, ...ha comido perfecto... ...ha dormido perfecto... ...ha estado estupendo... ...sí pero por dentro... Oh, oh, ...tenía ahí su historia... ...y ¿por qué recomiendas... ...cuando se detectan tumores? ...pues qué ha pasado... ...tratar de ver qué ha pasado... ...tratar de ver qué ha pasado... ...yo no recomiendo la quimioterapia... ...en un perro ni en un gato... ...en una persona... tampoco, sí. ¿no?... ...pero en un perro y en un gato... ...seguro que no... ...hay muy pocas experiencias... Sí que es verdad que se hace quimio y tal, pero normalmente es que es muy variable. Bueno, un gato ya ni te cuento, porque los gatos son muy especiales con las medicaciones. Hay medicaciones que le sientan fatal, y, pero fatal. Pero... bueno, yo no lo recomiendo. Es, es más, yo en este caso, bueno, como no lo recomiendo nunca, es homeopatía y buscar el conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué situación está el animal? Si es un conflicto que está resuelto. Entonces, eh, si está resuelto, qué bien, bravo, que no repita y vamos a aliviar los síntomas eh, derivados de este conflicto y de lo que está ocurriendo con el tumor, pues sí, eh, bueno, vigilar un poco cómo está y, y qué se puede hacer para que esté mejor. Eh, y si el tumor oprime o tal, eh, si hay que quitarlo no, depende, si ocluye intestino, si hay que quitarlo, porque si no puede haber un problema más serio, pues quitarlo quirúrgicamente, ¿no? Pero... Si el tumor no está provocando problemas eh, y está en una fase resuelta y está, hay que esperar a que se elimine. Por ejemplo, en las perritas, en la mama, eh, hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo. Eh, yo les doy homeopatía, tiempo y mucho control. Mucho control de pues que estén limpias, que estén secas, eh, de intentar eh, sacar un poco, si hay un bultito, todo lo que todo lo que vaya sabiendo para ir eliminando, todas las secreciones, los emplastes, la col, bueno, un poco un poco eso. Y el tema de que esté resuelto. Si es un conflicto activo, ver cómo, cómo resolverlo, si se puede resolver. ¿Qué, ¿Qué debería poderse si es un conflicto que le hemos creado nosotros? En otras ocasiones no se puede, pero bueno, es un poco así. El, yo he tenido varios casos en consulta uno de ellos me acuerdo que vino hace un tiempo porque tenía un, tenía un tumor en la rodilla de hueso, eh, un sarcoma. Y entonces, eh, claro, el, el veterinario la opción que daba era cortarle la pata. Claro, un perro cortarle la pata y ya tenía una cierta edad, ya era mayorcito, pues era casi como decir, oye, poco, poco va a saturar así, ¿no? Yo buscaba opciones y alternativas, y mmm, opciones y alternativas porque no había otra opción, el veterinario te decía o, o te lo corto o simplemente para el dolor, pues tratamientos de, para el dolor fuertes. Y lo estuvimos tratando con homeopatía y el perro a la consulta cuando llegó eh, no apoyaba la pata, la tenía encogida totalmente, y a los dos meses apoyaba la pata, de hecho se ponía de manos, o sea, muy bien, el tumor estaba ahí, tenía cada vez menos dolor. Es una cuestión de reabsorción, de, bueno, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo cuando está resuelto. Y era un tema que, un tema que estaba resuelto, y es, bueno, pues vamos a darle tiempo y entre ese tiempo que sufra lo menos posible. Y, y, y si no hay otros síntomas colaterales, pues... Y con, las, con los tumores de mama, que esto es súper frecuente, esto es muy frecuente, eh, es un poco eso. Si tiene salida afuera, perfecto, porque va saliendo. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Que los... Ya que se deben, son los conflictos, que... los conflictos eh, la mayoría de las veces, tengo celos, no paro, tengo celos, no gesto, tengo celos, claro. no paro, tengo celos, no gesto. Entonces, por eso te dicen que la gastes? para que no celos. Claro. <risa> claro. Entonces, normalmente los tumores de mama, pues aparecen a, en ya a una edad más madura. Uh, depende del animal, pues a los 8, a los 9, a los 7, a los 10, depende. De, depende. A veces son nódulos duros, que se van quedando duros, pues bueno, bueno, ahí se queda. Se va haciendo, se va cerrando y ya está. Muchas veces también ocurre cuando están llegando a una edad como ya, bueno, últimas fases, ¿no? De, de, de decir, bueno, es, ...ya no puedo, o sea, es que ya aunque quiera ya no debo... ¿sí? ...y el cuerpo además lo biológico lo dice, ¿no? ...de decir, es que yo ya no tendría energía, ¿no? De, o, ...o la suficiente energía para... ...para hacerme cargo de, de la camada, ¿no? Normalmente es eso. Y, bueno, pues dejar, sí, es dejarlo. Entonces, que está hacia afuera, que va saliendo... ...pues dejar que vaya saliendo, incluso favorecer que salga el drenaje... ...o sea, que haya drenaje... ...y eh, pues tratar de que no haya infección, eh, el tema del alcohol, según qué cremitas, homeopatía... ...descanso, tranquila, que pues, esté bien, que coma... Bueno, ...lo tienen muchas, ¿no? Pero no todas las perras les pasa... Eh, ...yo tenía una perra que no la ha castrado, se murió de mayor y nunca en la vida tuvo un bultito... ...y no es la única que conozco, Tengo, conozco muchas perras que se han muerto de, de otras cosas... ...y no han tenido bultos y nunca se han cruzado... ...o sea que no es el 100%... ...vale, que no, o sea la estadística no, no es que... ...el 100% de las hembras que no tienen... ...no, no va así el tema... ¿Mm? ...pero hay algunas perras que sí que conflictúan... ...hay síntoma... El, ...si tú ves que el, a partir del segundo, tercer, cuarto año... ...la perra empieza a hacer embarazos psicológicos... ...o tiene leche en las mamas sin haber parido antes, ¿no? o, o los celos son duros, o sea, duros de lloros, llantos, tal, y luego una cierta depresión, des, tristeza, después de, de que se acabe el celo, esos son pequeños síntomas que nos dicen, ojo, esta perrita es de las que podría desarrollar un problema, ¿por qué? porque está llevando muy mal no ser madre, y, y de hecho, pues ahí están los embarazos psicológicos, que son frecuentes, entre comillas. ¿Cómo lleva un perro la separación de la madre? Claro, esto es importante, ¿eh? este es un tema importante, porque depende de cómo lo hagas. Aquí lo ideal es que la madre separe al perro. Lo ideal es que la madre, cuando ya... Ve que, que han pasado un tiempo y que los perritos ya en, tienen que empezar a comer otro tipo de alimentación, es la propia madre siempre la que acaba apartando, pero según va apartando va bajando el nivel de leche y va igual que los gatos, igual. O sea, y entonces deja de, eh, paulativamente, de, de darles eh, la leche y de empezar a enseñarles a introducirle otros alimentos ¿mí? y otras formas de juegos y, de, y, y relacionarse, ¿no? Ese es el momento en el que sería buena la separación. Sería bueno separar como mínimo dos, tres meses con la madre, es lo ideal. Dos, tres meses. Porque sí que es verdad que cuando un gato o un perro no ha pasado tiempo suficiente con su madre, pasan cosas. Pasan que no sabe hasta dónde morder. Porque no lo saben. Porque es la madre la que les dice, hasta aquí. Pero si muerdes más me haces daño. O arañar. ¿eh? ...guarda la uña... ...estamos jugando... ...pero guarda la uña... O sea, ...cuando vayamos a cazar... ...la saca... ...pero mientras jugamos... ...solamente con la yema... ...y esto es súper importante... ...esto te lo enseña la madre... O sea, ...la madre te dice... ...hasta dónde tienes que morder... ...cómo, cómo puedes jugar... ...y, y, y cómo puedes... Eh, ...vivir... Esta, ...esta parte es importantísima... ...la madre lo los hermano... ...si es que lo hay... ...que, que normalmente lo hay... ...entonces... ...el cómo se desteta... ...es súper importante... ...porque muchos de los problemas... ...de los perros que luego traen... ...con dermatitis... ...viene porque originariamente... ...ese primer contacto... ...con la madre... ...fue una separación... ...temprana... ...o mal hecha... ...o fea... ...o te separo y te meto en un camión... ...y te mando a España desde Ucrania... ...que ha habido una camada de 20 perros... ...que esto también pasa... ¿Mm? Y entonces te destetan, te meten en una jaula con comida, con bebida, en un camión y te de viaje. ¡Pri! Claro, estos perros luego llegan a su casa, los dueños encantados, tal, no sé qué, lo dejan 10 días que se van de vacaciones y a la vuelta hace una dermatitis. ¿Qué se utiliza? Pues mira, la esencia de árbol de té va muy bien. Es, es una esencia que en general para todos los parásitos... ...piojos, pulgas, garrapatas... ...les huele un... ...bueno, les repele... ¿Cómo se aplica? Las pulgas normalmente suben... ...a través de las patas... ...entonces siempre aplicarlo... ...en, la, en los dedos, en las palmas... Eh, ...y en los tobillos... ...unas gotitas... ...y por dentro... ...en la cara interna... ...cara interna de, de las patas... Y, ...y en los dedos... ...en las plantillas es la mejor forma lo que no quita que si hay mucha pulga entre y, y lo suban es curioso porque eh, hay perros que tienen pulga y hay perros que no tienen pulga en ambientes con pulgas y lo que al final te dice es que la pulga suele ir al que tiene la energía un poco más baja y también yo creo pero esto es una cosa que yo creo que tiene que ver con un tema de contacto, de eh, finalizar una fase de contacto. Por ejemplo, los piojos el, normalmente aparecen eh, cuando el niño recibe caricias, que estaba esperando y quería, y quería recibir. Y los pulgas puede ser algo parecido, pero no lo sé. Pero en los niños siempre se ha dicho que es así, que cuando tú recuperas el cariño, eh, las caricias que querías, por lo que sea, de tu padre, de tu amigo del cole o de lo que sea, porque con los piojos pasa igual. Puede haber 40 niños en el colegio, y hay unos que tienen piojos, y otros que no. Y están en contacto continuo con niños que tienen piojos, cabeza con cabeza. Y no le pasa. Entonces, ahí hay algo más. Y no es que este niño me huela mejor o peor, o tenga el pelo limpio o sucio, no, yo, no va por ahí. Y El tema es, seguramente es poco de contacto y el nivel de energía, que esto también. Si un, un perro que tiene un nivel de energía, de, de energía interior, de fuerza, un poco más bajo, es más fácil que, que tenga pulgas y garrapatas. O sea, no es que tengan menos energía porque tienen pulgas, no. Han llegado a él por eso. Al final es un síntoma. En homeopatía se juntan síntomas y de ahí sale un unos remedios, ¿no? Pero es, es un síntoma más. ¿Qué es la alimentación? ¿Qué piensos? O... Pues hay de todo. Al final la alimentación el tema es volvemos con lo mismo, la comodidad. La comodidad. Hoy en día hay piensos que están muy bien hechos, muy bien equilibrados de proteína, eh, de hidratos, de grasas, de, es, complementados con omega 3 6 eh, Hoy en día ahí pienso que está muy bien, pero hay que tratar de buscar los piensos que más apoyan. A mí me gusta más la alimentación natural, pero entiendo que, que hoy en día es complicado. Eh, complicado o no, todo depende, porque hacer una olla de arroz con carne o con pescado que te dure dos o tres días visto esto lo petes en la nevera y cada dos o tres días vas poniendo y vas haciendo, tampoco es tan costoso. Pero sí puede ser costoso pues, ir a comprar el pescado, ir a comprar el pollo, el ponerlo a cocer, chucu, chucu, chucu. ¿Qué tendría que tener? ¿Arroz o carne? Y... Arroz y carne. ¿Arroz y carne es Sí, y arroz y carne. me puedes poner un poco de zanahoria. Eh, la zanahoria le va bien, un poquito de zanahoria, patata. Pero comen bastante bien, un poco de, de, de la verdura que tenga y, y ir cambiando pollo, pescado otro tipo de carne ¿no es mejor que coman? ellos no son de comer carne cruda sí es lo que el les quiere, ¿no? Sí. ¿no es correcto? sí podrían comer solo carne o sea, hay, en, en nutrición animal hay muchísima moda, muchísimas modas muchísimas Ahora hay una moda que es, eh, volvemos al origen, y entonces el, la moda es dar solamente carne, depende del peso del animal, los gramos que carne que le correspondan. Yo no soy tan patidaria porque en realidad los animales no comen solo carne, o sea los perros y los gatos, incluso te diría que los gatos sí son más carnívoros todavía que los perros, pero, mmm, pero los perros comen más cosas, necesitan más elementos en su nutrición. Eh, y necesitan carbohidratos y necesitan grasas, que las grasas normalmente van acompañadas de la carne o del pescado o la grasa del pescado, preferiblemente del pescado, y, pero también toman fibra, toman sus hier hierbecitas, toman, ellos eligen, eh, hay frutos, hay cosas, ellos acaban eligiendo qué es lo que van comiendo, si comieran tal cual, la base es carnívora, pero... ...detrás del carnívoro hay siempre un poco más de suplemento... ...de cosas que necesitan. Pero, decir en lugar de hacer una olla... meter la carne dentro... Mejor hacer la olla... ...y, y poner la carne dentro, ¿no? Sí. Es que, bueno, no sé si Puedes hacerlo... No, que... La diferencia es el sabor que le queda al final al, al arroz... Eso. ...claro... ...al final es un poco eso... ...el arroz solo se lo van a comer... Eh, ...se lo comen mejor si está un poco guiseito... ...le gusta más un poquito de aceite, de oliva, no va mal, y, y sobre todo, no solamente carne, pescado, pescado es súper importante, sí, pescado es súper importante, es muy importante, y las sobras, hay que poner las sobras, po se pueden poner las sobras, pero entonces no se le pone el pienso, o sea, no es un además, es esta noche, sobras, normalmente la comida, lo, lo mejor es dos veces al día, eh, mañana y noche o mediodía y noche, depende de, del perro, también puede elegir. También está bien dejarle la comida, dejársela, porque a veces comen un poco y al cabo del rato comen el resto, o sea, el, el tema de retirar comida a mí no me gusta nunca. Eh, y sobras, si por la noche hay sobras, se le pueden dar sobras, claro, depende de las sobras, depende, pero yo en mi caso si hay lentejas, le doy lentejas, y si hay garbanzos le doy garbanzos, Luego se tiran unos pedos estupendos, pero yo se lo doy y le sienta fenomenal. Eh, si hay pasta con carne, yo le doy pasta con carne. Hay un alimento que no se le debe dar nunca, que es cebolla. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cebolla. La cebolla eh, al perro le sienta fatal. Le sienta fatal, no digestivamente, a la sangre. Entonces hay que, hay que vigilar con la cebolla que se le da. Ojo con el azúcar. ¡Azúcar! Malísimo. ¡Malísimo! Si tú miras, por ejemplo, una manada de lobos, ¿eh? en el que hay machos y hembras, está el líder, ¿eh? y el resto de los machos, que esto también Hammer lo explica, y bueno, y la, y la etología y el comportamiento a nivel siempre se explica, está el líder, y el resto de los machos están, entre comillas, castrados. No, están castrados, pero sí que tienen un nivel más bajo de hormona, porque tienen una cierta sumisión. Entonces, hay un líder. Los demás juegan, eh, hacen que pelean, eh, no llegan a hacerse daño, en realidad, prácticamente nunca, pero oh, hay un cierto movimiento, ¿vale? Pero entre ellos hay una manada que es estable. En nuestro caso, tú vas con tu perro, el otro va con su perro. ¿no? ¿Cuál es la manada? Tampoco la han elegido ellos. O sea, hay perros que les caerá mejor, perros que le caerá peor, pero ¿quién me dice que tú me mandas? Durante 15 minutos ahora y luego mañana si nos vemos vale y si no, no. O sea, no hay establecido un, un rango dentro de una manada porque no hay una manada. El tema es que el perro no vive en manada, vive en la familia. Y la familia se convierte en su manada. A no ser que vivan en el campo y que vivan cuatro o cinco perros juntos. Y ahí lo ves y se desarrolla tal cual. Pero en la casa con un perro, si tienes dos o tres, ya también ves que es diferente. Pero pues, si tienes uno, tú no puedes imponerle que tu manada sea que yo lo saco a las ocho de la mañana, me voy al pipicán, hay siete perros más y esa es tu manada. No. Pues yo lo veo, con este me cae bien, este no, de este paso y me voy a mi rollo me voy a pegar unas carreras, a hacer pipí en las cuatro esquinas, eh, si me tiran la pelota, qué bien, que voy a jugar un rato, y pego siete saltos, y llego a casa agotado, y me pego una siesta. No lo sé, sí que sé que, por ejemplo, los perros que hacen concursos de eh, concursos de habilidades, ¿eh? estos perros que, pues que tienen que hacer un montón de cositas, de voy por aquí, voy por allá, mi dueño me dice qué tal... Eh, según como sea el, el dueño se puede, puede llegar a ser obsesivo obsesivo en el punto de que está todo el rato esperando a que tú le digas qué tiene que hacer para hacerlo entonces ahí hay una, una psicotización muy importante porque el perro sufre llega a sufrir si sí, el dueño, porque es como estar pendiente 100% de qué me hace el dueño aunque no esté con él o oh, me ha hecho así, que me tengo que sentar que tengo que tal, porque es como una el quiero agradar cada vez más a mi dueño. Y ahí hay una obsesión que es peligrosa. Y esto ocurre, ¿eh? El, ocurre con, cuando desde pequeño a un animal se le gratifica, por según qué cosas, de una forma muy continua, o se le deja de lado cuando no hace lo que tiene que hacer. Entonces, al final, el animal es muy dependiente de, de esas gratificaciones o de esos castigos. Muy dependiente. Pues esto ya lo hemos visto, hay, hay galgos que son súper maltratados y el dueño les dice ven y el galgo arrastrándose y esperando una caricia. Y este es el síndrome del maltratado, o si sea, es que llega un punto de la sumisión que no sabes hasta dónde está ahí el tema, ¿no? Pero o sea, a mí no me gusta nada, el tema de me, le pongo una faldita o le pongo un lacito, o mira, yo para mí esto... Es un perro o es un gato. y Que se lo ponga él si quiere. O sea, él, eh, es que es así. Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. El perro es guapo como es y el gato es guapo como es. Es que no necesitan más. Entonces, no... Y, y luego la parte de humanización. Yo estoy convencida que muchos animales llegan a sentirse que no son perros o gatos y que son humanos. Sí. O humanos... ...de otra categoría... ...pero que no son perros... ...y que no se reconocen como perro. ...para mí es más... ...un, un tema de psicotización... ...o sea, los, los metemos en un... Eh, ...lo que en homeopatía se llama la psicosis... ¿no? ...que es el, el quedarse más en la mente... ...o sea, llega un momento en que... ...ellos, que son... ...instinto, animal... ...y pura biología... ...y sus reacciones son biológicas, 100%... ...que eso es lo chulo... ...que es que me pasa algo y reacciono... ¿Eh? pues están mmm, psicotizando situaciones y dándole vueltas y cronificando enfermedades tal y como hacemos los humanos porque le damos aquí ¿Eh? entonces esa cronificación es la que está fatal porque oye si yo me asusto me pego un susto y, y luego me coge un resfriado pues ala pues ya está lo saco o o veo algo que me repugna y vomito, pues venga, ya lo saco. Pero si me lo voy guardando, si lo voy tal, si voy cronificando, cronificando, cronificando, pues todo eso al final acaba en una situación muy mental. Entonces, se acaban psicotizando mucho. Porque una cosa es depender de la protección, del alimento, del abrigo, y otra cosa es depender de cómo esté tu dueño para ver cómo estoy yo. Y de mi, si mi dueño está contento, está triste, ¿qué hago? Me pongo a su lado, lloro con él, o está contento, qué guay, igual me lleva de paseo. O otra vez está triste y está llorando y encima está contando sus penas. Todas. Y yo también estoy aquí sufriendo con él. Hay muchas personas que a mí me vienen a ver a la consulta y me dicen, es que se cree que es un hombre o que es una persona. Y, y esto yo lo he oído muchas veces. Y es verdad, es que a una cierta edad, a una cierta edad, el animal, si lleva toda su vida viviendo, aunque salga de paseo y conozca y reconozca, si el, el peso está en casa con humanos, ese animal puede llegar a pensar que es... ¿eh? Aunque no lo sea, pero a mí muchos dueños me lo dicen, que se piensa que, que es como es uno más... No da igual, lo, lo importante es que no pase frío, eso es lo único, que el, el, si el suelo está frío, pues poner una manta o algo, pero hace falta, eh, no colchones... hace falta, no hace falta. Claro, es que te lo venden como que parece que te sientes mal. No, no, no, no, no, no, no, no hace falta. Y... No hace falta. No, no, que no hace falta, para nada. Yo he visto chico agua con zapatitos que te dicen, no, claro, es que como no está acostumbrado a andar por el suelo, ...pongo los zapatitos porque si no le duele... ...no claro y entonces esto qué es... ...es tu perro o es lo que... Lo que tú, ...tú qué... ...o es tú qué... ...entonces el perro acaba psicotizado... ...el problema normalmente lo tiene el dueño... O sea, ...el problema... ...que aquí ya no va a entrar... ...el problema normalmente lo tiene el dueño... Eh, ...y es así... ...pero el perro vive su vida... ...vive su vida... ...pegada a ese dueño... ...a través de ese dueño de que me voy ahora a la playa, vete conmigo, o no te venga, me voy ahora a tal, eh, ahora te pongo la faldita, ahora te doy comer, ahora no, ahora te llevo al veterinario y te pone un pichazo, ahora te llevo a.. Yo qué sé, a ah, que te laven. Y yo, pues no me laves, si yo me lavo solo, ¿para qué me lavas tanto? Un par de veces al año, vale pero ¿para qué me lavas más? un par de veces al año pero tres o un día que venga hecho un asco y que lo metas en la bañera y lo fregotes un poco pero porque se ha restregado en todo lo restregable pero si no para qué y ellos se limpian solo igual que los gatos es que a un gato no se te ocurre lavarlo son pues perro tampoco yo espero perros huelen fenomenal sí claro y además les gusta claro les gusta a los gatos les encanta que, les que les cepillen. Les cepillen porque si no también se comen el pelo y luego la bola es caro a ver, es, es caro tener un veterinario las 24 horas del día que no es uno, que son, se van turnando, o sea, es caro. Eh, los sistemas que utilizan, que se utilizan, son diferentes al de humana. La inversión inicial es cara, es caro. Y ya se sabe además que tú tienes una mascota y eres capaz de pagar. Y hay unos precios que son bastante comunes, en, al menos en Barcelona, más o menos todo vale un poco lo mismo. O sea, le, lo tienen bastante medido. ...el día de hospitalización X... Una ...operación por tal tanto... ...un poco lo que te dijeron a ti... ...la operación se hiciera todo... ...pero pues un poco es, es lo que lo que hay... ...hay clínicas que tienen seguro... ...hay clínicas que tienen seguro... ...pagas... Eh, ...no sé, 100 o 100 euros al año... ...y entra una serie de cosas... ...no sé cuáles ni cuántas... es ...el sistema está sin montado ...claro, si te operan según de qué... Te tienes que quedar en observación, eso, eso es normal. Claro, el tema es lo que te cobren por esa observación o lo que cueste, lo que a ellos les cueste que alguien esté cuidando a esos animales en ese momento y el precio que le quieras poner. Pagar 1.200 euros por un animal, entre comillas, ahí está hasta qué punto. ¿Qué haces? Claro, ahí yo creo que hay que valorar muchas cosas y que, y que al final el dueño del, del animal es el que tiene que tomar la decisión. Hay que valorar qué es lo que tiene mi perro, es realmente necesario, eh, hasta dónde hay que llegar o qué es lo que hay que realmente hacer. Eh, eh, ¿Es esto lo que me tiene que costar? Eh? Eh, lo, lo que hace el veterinario es le doy oferta y demanda. Yo esto le pasa a tu perro, esto te cuesta tanto. Esto vas a un abogado y te dicen, pues, yo te voy a hacer tal y esto te cuesta tanto. Lo quieres o lo dejas. Es un poco así. Tú puedes ir a otro veterinario igual que puedes ir a otro abogado o a otro médico. Claro, el veterinario puede hacer una eutanasia en la medicina humana, no. Eso es imposible. Eso es una gran diferencia. Que eso puede ser muy bueno o muy malo aconsejar, esto es un tema muy complicado porque habría que preguntarle claro, yo no tendría que ver que el animal está sufriendo mucho realmente y que no hay solución y que además el animal ha dicho que ya basta que ya son tres cosas que es difícil de saber ¿vale? porque el punto es cuando el animal el animal sí que sabe cuándo se va a ir nosotros no bueno, no lo sé cuando lleguemos lo sabremos, ¿no? Pero el animal yo creo que sabe que se va. Y yo creo que él es, marca un poco el, bueno, ya estoy. Ojalá lo supieramos y nos lo pudieran decir, porque sería facilísimo. Porque, pues oye, te lo facilito, ¿no? Eh, porque solo porque sufra mucho el dolor se puede aliviar, a veces, otras veces no, pero si hay una solución, igual vale la pena ese dolor, el dolor te está hablando simplemente de un problema que tienes dentro yo, ojo, atento, tengo aquí algo, ¿eh? entonces si se puede sol solucionar ¿por qué te vas a precipitar? ¿Mm? Y, y luego el veterinario y yo la primera, soy veterinaria tú nunca sabes la energía que tiene un animal y la fuerza interior que tiene como decir, esto sí, esto no o sea la capacidad de recuperación que puede tener no lo sabes, no lo sabes. Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero solo si pudiera saber, pues que el animal sabe que se va a ir y que es su momento. Entonces, bueno, ojalá esa información la tuviéramos. O sea, que se hace demasiado, demasiado, Yo creo que sí, y además luego hay una parte que también es eh, una cierta comodidad. Ostras, ¿y qué hago yo ahora con él? Es que me voy a vivir a Sao Paulo. ¿Qué hago con él? Pues oye, búscate la vida. Es, es, tu, es tu animal. O sea, no puedes eh, ni dejarlo en una protectora, ¿eh? Ni matarlo. Porque, ¿Que tú te vas y lo vas a matar? ¿Por qué? Porque hay personas que lo hacen. Pues no, es que como mi vida ha cambiado, ahora ya no es la misma y yo no puedo ocuparme de él, pues... Entonces, que, que me voy a vivir fuera, pues oye, o le busco una familia fantástica, maravillosa, con la que yo sé que va a estar bien, pero me busco la familia, no lo dejo una protectora, ya se encargan otros No, yo, oye, me ha dado unos años fantásticos, no, no puedo dejarlo así. O hago eso, o me lo llevo contra viento y marea donde me vaya. Y ya está, ya está. Pero es fácil, oye pues o tiene un problemilla ya cuando compensas es que me cuesta 1200 euros ¿qué hago? pero te dice, pues no hay otra solución ¿qué haces? porque si lo dejas como está, se va a morir te lo facilito que está muy bien que se puedan ir, pero yo creo que ojalá pudieran decidir, no decir, oye te quieres ir eh, te quieres ir en tu casa te quieres ir en la consulta con un pinchazo pues sería maravilloso porque ya que ellos pueden disfrutar de la eutanasia pues ojalá pero es que es un tema que es delicado entonces yo lo haría solo si realmente hay mucho sufrimiento y no hay solución si hay mucho sufrimiento y no hay solución y el animal ya lo ves que no es que abandone es que se deja es mi momento. Lo que pasa que la inyección, al final, si tiene mucho sufrimiento y no hay solución y, y la cosa va como va, es una forma de dar paz. Pero si te estás muriendo tranquilamente, con dolor, porque puedes tener dolor, pero tranquilamente, mucho mejor terminar tus temas, ¿no? De, bueno, oye, apago ya pago así, así, así, cada uno, a su manera, ¿no? Es que a veces te ponen un poco en, en, esa, en esa situación, decir, se va a morir, va a sufrir mucho, yo de ti, lo sacrificaba. Y el dueño se queda ahí con una carga que dice, ¡Ostras, y qué hago y qué es lo mejor para él! Porque, ¿qué es lo mejor? Pero claro, lo mejor es que igual ni sufre, es que igual ni se muere, eh, y es que igual él quiere pasar esa fase y esa etapa de sufrimiento y dolor porque a través de ella va a llegar a la paz. Es que igual necesita eso. Entonces yo, para hacerlo, yo tendría que saber de verdad, de verdad, de verdad que está sufriendo mucho, que no hay solución y que se ha dejado. It's time for...